tuve la oportunidad de que, pues como adolescente joven ya, que yo tenía aproximadamente 16, 17 años, llegó un amigo y este, me invitó, dice, oye, dice, vamos a, a, a pescar. Bueno, pues me convenció, fuimos y afortunadamente corrimos con suerte de, de encontrar y agarramos ¿sí? de esas carpas, el tamaño que les digo, de dos, tres kilos, y pues quedamos tan entusiasmados que volvimos a ir al otro día, y volvimos a agarrar lo mismo porque sí, era una emoción. Nuestro río también era bien limpiecito. Muchas veces mi papá, de que no, esos pues, tiempos así eran, no teníamos que comer, iba a pescar, traía sus pescados grandes. En las zanjitas de por acá había muchos animalitos que se comían de la cocina charralitos, los pescaditos. Sí. Era vida donde se reunían las mujeres, donde leñaban, donde mi madre venía y nos alimentaba, que aquí era donde tomábamos agua, donde nos bañábamos, donde recurríamos, donde se sacaba la arena para la construcción de las casas, todo fue vida, armonía. Ahora es muerte, destrucción, llanto, ya nadie se quiere acercar. se fue una transformación en el año de 1969, sobre todo empieza, ¿no? con la instalación del Complejo Petroquímico Independencia. Se instala en la región y empieza a desechar sus aguas al río Atoyaje, no También hay todo un crecimiento poblacional de instalación de drenajes comunitarios que son arrojados al río. Ya en los 80 empieza la instalación de corredores industriales. La problemática que hemos vivido nosotros o que hemos estado viviendo nosotros aquí en la región es el problema de la contaminación de los canales de riego por los desechos que han tirado las industrias al río Atoyac. Esa contaminación ha provocado muchas muertes de niños de cánceres, de diferentes tipos de cánceres. Entre esas muertes, pues yo de antemano cuento la muerte de una de mis nietas. Es mucho más amplio porque nace en el Istasigual y bueno, sigue, se inserta en Puebla, luego en Tlaxcala, en la comunidad de Villalta luego sigue su recorrido hasta el lago de Valsequillo. Nosotros nos enfocamos sobre todo a la región de cinco municipios. ¿no? Este, el municipio de Nativitas, de Tepetitla, de Ixtacuixtla en el lado de Tlaxcala, y el municipio de San Martín y Huejotzingo en el lado de Puebla. En Huejotzingo, sobre todo en Santa Ana y Milulco y en San Martín Texmelucan, en, en este, San Lucas Atoyatenco, San Baltasar Temazcalac, Muyotzingo y San Francisco tepeyeca Ahí lo que eh, coexisten son tres corredores industriales, el corredor industrial Quetzalcóatl, el corredor industrial Ixtacuizcla y el corredor industrial San Miguel o Huejotzingo, reconoce así. Ahí lo que empieza a proliferar es la instalación de industrias, ¿no? entonces llegan, se instalan. Eh, ahí coexisten diversos giros, desde metalúrgica, metalmecánica, textileras, bueno, está Pemex, y todos y todas empiezan a, eh, por ejemplo, Corredores de que es el Coat, lo que hace es que todas las industrias construyen un colector de drenaje en medio de la calle, todas las industrias se conectan a él, y todas y ese tubo recorre aproximadamente kilómetro y medio para desembocar sus aguas al río Atoyaje. Este tipo de descarga son industrias eh, de, de maquila, tenemos una metalúrgica, tenemos otras eh, que se dedican a hacer saborizantes, en el caso de oxiquímica, que hace saborizantes para diferentes productos comerci muy comerciales en el país. Principalmente los que encontramos están relacionados no con el uso eh, habitacional, no con el uso en la cocina o en los o en, o en los escusados o en los baños o en el lavado de ropa, sino con el uso industrial, porque encontramos contaminantes como, como cloroformo, como fenoles, de tal manera que estos, estos eh, contaminantes no tienen nada que ver con, con, la, con la actividad que realizamos en una casa normalmente. ¿no? Anteriormente teníamos la fortuna de poder venir a bañarnos, el agua, la, nuestros familiares la utilizaban para el uso doméstico, lavado de trastes, ropa, inclusive en tiempos de esteaje también se podría utilizar hasta para tomar y desgraciadamente ahorita pues el río está muerto. El río Atoya, su problema es que lleva demasiadas cargas, pues de aquí de las descargas que son de, del corredor industrial, que desembocan aquí. Y aparte de eso, pues ya lo traen desde San Martín, viene desembocando. Cuando llega a pasar por Tepeticla ya es muy fuerte, tanto la contaminación como el olor. Ya es muy fuerte y eso pues este, ahorita, entre febrero, marzo y parte de abril que no llueve, no se soporta el olor. Lo que a nosotros nos preocupa principalmente que estamos contaminando a cuántos estados. ¿sí? De aquí nos vamos, de Puebla llegamos a Tlaxcala, de Tlaxcala regresamos a Puebla. Nos vamos a Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Desembo, desemba, desemboca en la cuenca, perdón, en la presa de, del infiernillo. Entonces, desgraciadamente, pues estamos matando no nada más a una parte, sino estamos contaminando. A toda la cuenca el agua también nos ha contaminado nuestras verduras porque este río mantiene a los canales que se le llama san lucas entonces con esta agua los campesinos riega nosotros ahorita ya los campesinos de tepetitla pues ya están sufriendo porque ya su cilantro su lechuga este el ajo y todas sus verduras que sacan ya no se las compra. Porque nomás les mencionan que son de tepeticla y definitivamente les dicen que no. Si pudiera preguntar, querría saber: ¿dónde irá a parar el alma de esta gente despojada? Ya lo ves, de su orgullo, su país. En cuanto a lo del trabajo local que por lo regular aquí las personas pues son de este se dedican a la agricultura les ha, en los mercados donde venden sus verduras en este caso casi es más la central de Abastos de Puebla y de México pues ya no les quieren comprar este, sus productos porque pues como se ha hecho también difusión de que se están regando con aguas negras pues entonces también como que en los mercados se les ha cerrado esa fuente de, de empleo pero sí la compra por contrabando si se las pagan digamos barato se las compra, pero si las quieren vender al precio no, pero si sí las compro, pero de contrabando porque en realidad así que como antes que el, el campesino se mantenía precisamente de la verdura, ya no. Estamos comiendo, estamos eh, comiendo verduras, estamos comiendo productos de la leche, estamos tomando leche, carne que de, de poca cantidad nos está afectando, a largo plazo pues vamos a tener todo ese problema. También ya no tenemos ni una zanja, digamos, sana, porque nosotros la zanja real que le nombramos era donde mellaba el agua. San Lorenzo también eran amellales de agua y ahora ya no son amellales. Ahora todo esto ha contaminado. Todas nuestras zanjas están contaminadas completamente y con eso es la que riegan los campesinos. Aproximadamente en el 2001 hubo una ruptura del drenaje del corredor industrial Quetzalcóatl. En el lado, oriente, en el lado poniente tuvimos una de, un problema que se inundó una parte de los terrenos que están junto a la carretera donde dilatamos 18 meses con un agua azul marino negra. Se hizo un sondeo y aproximadamente a dos metros teníamos un colorante negro se hicieron estudios y aparecieron ahí metales pesados, los cuales pues son altamente cancerígenos para la zona. Lo que pasó en la fuga masiva de, de Pemex, tuvimos un incendio aquí en San Martín Texmelucan en diciembre y en junio tuvimos otra, otra fuga igual de, de, de Pemex que vino a salir a, aquí en el, en, en el río Toyaxi. Y tuvimos que evacuar a las 11 de la noche. O sea, las patrullas empiezan a vocear y nosotros tenemos que salir de inmediato. Yo, yo no, en lo personal le digo a mi esposa, agarra a nuestros hijos y vámonos. ¿no? ¿A dónde? Pues a donde Dios nos dé licencia. O sea, eh, ahora sí las industrias nos corren de, de nuestro lugar de origen. Cárcamo, okay. déjenme firmar ya me voy. Lo estoy dejando, gracias. pero por favor de aquel lado. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. No lo voy a sobrar en su toma Muchas gracias. Pongan todo el zoom y todo, pero no lo puedo dejar pasar. Sí, no, ya, ya me entiendes, dijo, gracias. Quién es Carlos Sánchez Torga? Eh, aquí en esta casa, ¿quién vivía de tu familia? Mi, mi abuelito Mariano León Olvera con mi abuelita. ¿Los dos fallecieron? Solo uno, mi abuelita se encontraba en la escala. ¿Tu abuelo fue el que falleció? Sí. Y, ¿Y los vecinos que les rentaba arriba, tu abuelo, también fallecieron? Les prestó la casa un mes, fallecieron toda la familia completa. ¿Cuántos eran? Al parecer eran cinco. Cinco personas de una familia. ¿Todos fallecieron? Todos. ¿Me ¿Puede decir su nombre, por favor? Alejandro Palacios Sánchez. ¿Usted es dueño de esta propiedad? Dueño de esta propiedad. ¿Y usted ¿No tuvo pérdidas humanas, nomás la pérdida del de no, inmueble? Tengo, no, es, tengo una hija y dos nietos todavía internados en el... Los nietos son chicos, están en el hospital del Niño Poblano. Anteriormente hubo una fuga de una planta que se dedica a hacer esencias para refrescos, chicles dulces y gelatinas. Otsi se llama Otsiquímica y ella le dio maquinaria al pueblo de San Baltasar y a su presidente y, y, y dinero para este, tapar su, ahora sí, su culpa con el, el derrame de un químico que hizo. Y, este, y hasta la fecha, ahorita sigue elaborando bien. Esa empresa fue destituida y corrida de, ¿cómo se llama?, de Springfield, California, porque no cumplía con las normas de, que especifican la ley de trabajo de esa empresa. Después de la fuga de acrilato de tiro de oxiquímica, mucha gente aquí se, se enfermó y, y algunos fallecieron. Y decimos, mañana, ¿quién sigue? O sea, esa es nuestra pregunta. De los contaminantes asociados al, al, al uso industrial, el principal efecto a la salud es cáncer, eh, algunos de ellos pueden tener como primera manifestación problemas eh, en la piel por contacto con, con, el, con el agua, pero en, en el mediano y largo plazo una de las implicaciones son eh, cáncer. En comunidades están expuestas, ya sea vía inhalación, vía contacto con la piel o vía la ingestión de agua o de alimentos contaminados con potencial de producir cáncer, la probabilidad de que esta enfermedad ocurra es mucho más mucho más alta. Todavía en el 2011 volvimos a, a, a encontrar eh, cloroformo, cloruro de metileno, itolueno, eh, diclorobenceno y disulfuro de carbono, llegamos a encontrar todavía en las en las descargas y en, el, y en el cuerpo de agua del, del río Atoyac. Lo, eh, lo cual habla de que la vigilancia de las descargas industriales o es eh, incipiente o es nula. Eh, la autoridad tiene la obligación de verificar que las, eh, las características con las que la industria reporta que va a descargar se cumplan el área en estudio que tenemos nosotros hemos encontrado enfermedades inmunológicas, eh, hemos encontrado este, asma bronquial, púrpura trombocitopénica, leucemia, tumores, cáncer, eh, entre otras. de leucemia, mi hija muere de leucemia y es una cosa tan triste, tan lamentable que a veces yo la recuerdo apagarse como una vela con toda aquella ilusión que tenía ella, yo la vi morir tan lentamente con unos dolores de veras terribles, unas temperaturas que le pasaban de 40 y este ella necesitaba mucha sangre, mucha sangre. Tenía que estarle, al principio le daban cada mes, después fueron cada 15 días, después cada 8 días y después a tres veces al día. Y los donadores que yo busqué allí en Tepetitla, ya no hubieron personas que pudieran donar sangre porque ya no hay sangre sana. Ya casi la mayoría están enfermos. A nuestros pacientes nos los detectaron con... El mío fue con púrpura tromboistopénica idiopática. Otros pacientitos en aquel tiempo con leucemia... Otro tipo de cáncer tan agresivo que rápido los mataban. Nuestra inquietud fue cuando este, a mí en lo personal, en el hospital de Federico Gómez, ahí no, me dijeron que este, la enfermedad de mi chaparrín era por contaminación de alto riesgo. Falleció mi hija de cáncer. Ella tuvo un tumor en el intestino delgado y y ahora sí que fue ya fase terminal cuando se le detectó. En el 2000, que tuve toda la, la información ya más directa por la muerte de mi nieta, en ese tiempo fallecieron varios niños aquí, aquí en la comunidad. Yo soy la mamá de Jacqueline Pérez Reyes, que tuvo leucemia aguda, linfoblástica aguda, y este, pues, yo lo que les puedo comentar que que pues es muy difícil este esta enfermedad como para, tan como para el paciente tan como para los familiares porque pues es desgastante porque cada momento las quimioterapias el tratamiento es muy este muy fuerte todo lo que sufren ellos Uh -huh. Tan como físicamente, tan como emocionalmente, ellos sufren demasiado y la familia también y, este, y es muy caro para las personas que tienen seguro, pues el seguro los, les ayuda, pero para las personas que no, pues no, no hay este, uh -huh. posibilidades para curar a sus enfermos. Esa, esa problemática eh, se manifiesta a través de signos muy concretos, ¿no? Cuando tú te das cuenta que mueren niños de entre más o menos ocho, 10 a los 14, 15 años y, y tú estás en una comunidad y te das cuenta que esa, esa muerte, para empezar, no es normal y que el niño está enfermo de leucemia o que tiene cáncer o que tiene otras enfermedades que son afines precisamente, pues te das cuenta que ya eso ya no, ya no están bien las cosas. Ella me decía, mamá, este, ¿por qué yo que ni refresco ni muchas cosas que cuidó su cuerpo? Ella tenía que pasarle, yo le dije, ay, mi hija, yo no lo sé. Al principio le decían que era brujería, después que era hechicería, después que era porque era, había pecado, después que porque se descuidó. A mí me sintieron sentir tan mal porque me decían que por qué no la alimenté bien, que era falta de la alimentación. no. No, no es verdad, de veras. Y ya una la hacen sentir tan mal porque le dicen, es que ustedes las descuidaron y no nos dicen la verdad. La doctora Evita, en, en aquel tiempo secretaria de salud con el licenciado, este, con el médico veterinario Alfonso Sánchez Anaya de aquí de Tlaxcala, ella dijo que nosotros teníamos la culpa por malalimentar a nuestros hijos, que por eso se enfermaban y fallecían. de salud, este, de hecho deberían ser juzgadas por ello, porque no, no hacen estudios epidemiológicos, la información sobre la incidencia de las enfermedades es prácticamente un secreto de seguridad nacional y no se, este, y no se revela la información ni siquiera a los propios afectados. Pero nosotros igual como afectados, el compañero Valencia, un servidor y otras personas de aquí de la región, pues nos dimos a la tarea de, de tocar puertas, y resulta que nos acercamos al Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos. Nuestra es esta tierra y no la dejaremos. Nuestro es el aire y no lo perderemos. Nuestro es el sol y no lo apagaremos. La coordinadora por una todavía con Vida nace en 2001 por el problema, las denuncias que se hicieron sobre los problemas de contaminación en el río. En la coordinadora pues, se formaron por varias personas de, de diferentes parroquias y que bueno, abarca desde Villa Alta hasta hasta Michac, San Rafael, que son la parte del municipio de Nativitas. Nosotros iniciamos este movimiento en aproximadamente hace 10 años, cuando detectamos este, enfermedades eh, consideramos peligrosas para, para nosotros y para nuestros hijos. Pues nuestros principales logros es como que mover al gobierno, o sea, de decir, la comunidad no está durmiendo. Hay gente que ya está consciente y que está sabedora de, del problema y que, y que tiene la razón, o sea, con pruebas ya se lo hemos demostrado. Y bueno, las autoridades inicialmente de, desconocían el problema, decían que ese problema no existía. Les eh, estimaron demasiado los resultados que presentamos. Hubo que presentar estos resultados y hubo que presentar una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2006. Donde se llevó este, todas todo las pruebas que se habían juntado, todo lo que habíamos hecho, todo lo que se ha encontrado. Y pues el tribunal dio un, el fallo a nuestro favor con el veredicto de un grave desastre ambiental e eh, instó a, las, a los este, gobernadores de Puebla y Tlaxcala de ese tiempo a que atendieran el, el caso del río. Entonces ya reconocieron pues ya tomaron cartas en el asunto como por muy encimita, pero pues ya de ahí se vino la orden a los municipios de formar plantas, de, de que hicieran sus plantas tratadoras de aguas cada municipio. Por eso el gobierno también se vio a la tarea de decir voy a hacer unos estudios los cuales nunca aparecieron los resultados, o sea, realmente abiertamente no los ha dado. He venido colaborando con, con el Centro Fray Julián desde el año 2003 en el análisis y diagnóstico de la calidad del agua, tanto en el río Toyac como en el agua potable. Y con el Instituto de Investigaciones Biomédicas lo que hicimos fue un eh, muestreo de genotoxicidad, es decir, exposición a sustancias tóxicas en la región de daños en las células, ¿eh? daños genotóxicos. Y lo que nosotros medimos son biomarcadores de daño temprano que se han relacionado con cáncer. Eh, eh, hicimos estudios en estas poblaciones a lo largo del río y comparamos con poblaciones que están alejadas más de 5 kilómetros del río. Cuando la investigadora hace la, la muestra y bueno la lleva a laboratorios, lo que, lo que resulta de eso es que el 71% de la población sale con daños genotóxicos cinco veces más arriba en promedio que una persona de la Ciudad de México. Entonces, eso sí fue sorprendente. Este tipo de daño es predictor. Eh, cuando se encuentra en niveles elevados en los individuos, puede ser un predictor de que puede producirse un cáncer más avanzado en el tiempo, pero a edad más temprana de lo que normalmente se espera el cáncer en un adulto humano. Entonces el hecho de que estas personas estén estando expuestas a compuestos químicos va deteriorando la calidad de sus células y en un momento dado les puede producir enfermedades o que no, puede, no deberían tener eh, a lo largo de su vida o que si las iban a desarrollar las iban a desarrollar en una edad más tardía pero aquí se empiezan a desarrollar en una edad más temprana. Pero también nos puede indicar un riesgo de daño reproductivo en, en los adultos y entonces el riesgo se puede transmitir a, a la descendencia. Hace 30 años para acá, empezó un deterioro ambiental por un falso entendimiento en lo que es el desarrollo y el progreso. Y, y en nombre del progreso y de ese desarrollo malentendido. Empezaron las bolsas de basura, las bolsas de plástico, las llantas, el petróleo vino a invadir pues la vida toda del ser humano. Y ahora pues lo que nos ponemos, lo que nos vestimos, lo que comemos, lo que usamos, ¿verdad? desde el inicio de un día al término, de, todo está relacionado con esa, con esa era del petróleo de un sistema capitalista, de un sistema que, que va deteriorando la vida, ¿verdad? y que le interesa más lo económico. Su pretexto del desarrollo económico, de hacer crecer la economía, porque esto se suponía que significaría... Eh, el, la mejora en la calidad de vida de la población, en realidad lo que se hizo fue sacrificar a las poblaciones rurales, a las comunidades rurales, que son las, las comunidades más pequeñas, se privilegió el desarrollo urbano, se privilegió a la industria. Y no se vale, a base de seres humanos tengan ellos que hacerse ricos, ¿no? porque nosotros tenemos derecho también a la vida, al aire, al agua, a la tierra. La crisis hídrica en México es mucho más grave de lo que las propias autoridades reconocen. Y por otro lado, las medidas que se tienen que tomar son cada vez más urgentes y el Estado mexicano está incumpliendo todas y cada una de las responsabilidades que tiene para la gestión, el manejo, la conservación de los recursos hídricos para, hoy, para el presente y para el futuro. La gente... Al final sigue muriendo, sigue contrayendo enfermedades. Hay un hospital infantil de Tlaxcala que se crea a partir de los casos de insuficiencia renal que está teniendo el Estado. No hay una política de prevención, no hay un reconocimiento que esos daños son la causa de la contaminación. No hay estudios que digan que, o, o por lo menos estudios que permitan prevenir, armar una política de prevención. Entonces se, se viene el derecho a la vida. Mira, la recomendación en estos casos siempre es eh, que la gente evite la exposición. Cuando tú tienes los tóxicos en el ambiente, este el consejo de que pues, pongas póngase gobles, mascarilla, guantes, gorro, traje de uso ¿ver? para protegerse, pues no es práctico porque la gente no puede andar así. Voltea uno a, la, a buscar la solución pues en la industria. A la industria se le debe pedir que no contamine. El problema es que la industria lo primero que hace es que niega que está contaminando Y una vez que ya lo reconocen, lo empiezan a reconocer, porque viene todo un proceso social, ilegal, etc. Ahora que ya lo reconocen, pues no quieren asumir toda la responsabilidad, piden que el gobierno asuma la responsabilidad y entre los dos a medias asumen la responsabilidad. La industria y el Estado, pues se supone que si al dar un permiso están este, las industrias están, este, pasaron una evaluación, se supone, ¿no? De impacto ambiental, pues es, entonces quiere decir que tanto el gobierno que es el que da los permisos, pues nada más los extiende sin hacer un análisis profundo de la situación. Las autoridades no norman esas industrias. No les exigen un, un reglamento. Oye, si tú contaminas, a veces nos multan nada más con, con salarios mínimos y cinco mil, seis mil pesos. Pero pues ese, ese es un permiso disfrazado para seguir contaminando. Y es una burla para, para los habitantes aquí de Tlaxcala. Les conviene mucho más a las empresas contaminar porque tienen que pagar multas irrisorias, que eh, sanear sus procedimientos y este, hacer mejoras técnicas dentro de sus procesos industriales para no arrojar este, residuos tóxicos a los ríos. Se viera el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Se viera el derecho al agua, al agua, se viera el derecho a la información, porque en ningún momento informan a la comunidad, siempre... Eh, pues, aun cuando se supone que no sabían qué información iba a obtener el diagnóstico que ellos mandaron a hacer, ya lo estaban reservando como, como, como información confidencial. Entonces viene el derecho a la información, se viene el derecho a la salud. México no es como, como todos lo piensan, como luego vemos en las noticias, que cuando nuestro presidente recibe un premio por tal cosa, o sea que, que él hace bien las cosas, ¿no? Que, o que México es un país de derechos donde se gozan y viven los derechos y todo eso. Entonces que vean las personas que no es cierto, que, que cómo estamos, cómo vivimos, eso no merece premios. La gente enferma, por ejemplo, de inmediato deja de trabajar porque ya no puede eh, ocuparse, por lo tanto también se el derecho al trabajo, a la alimentación, ¿no? a la alimentación sana. Empieza todo un problema de en dónde se atiende porque no hay una política de atención real para esta gente. La gente tiene que buscar ya sea en Puebla, ya sea en México y el resultado pues es el mismo. Después de un tiempo la gente fallece. ¿no? Entonces se está violando primero el derecho básico esencial que es el derecho a la vida. Y que por lo menos ya no se diga lo de mi región que morimos de muerte natural. No, esa es una mentira morimos porque nos están matando. ¿Y quién nos mata? Pues nuestras las empresas, el poderío, la destrucción que lo hacen. Eso es lo que está pasando. No se visualiza al exterior lo que está pasando acá. pues ¿Quién nos va a hacer caso? no Nos vamos a morir en el intento y pues nadie va a ver este, realmente que, que, que, este, que pues nos estamos muriendo ¿no? y que si a lo mejor y si no estamos enfermos, pues a lo mejor... y pues precisamente por esa falta de, de atención, pues ahora sí lo vamos a estar. La coordinadora por una toalla con vida exige. Derecho al desarrollo desde la visión e historia de los pueblos aledaños al río y a las industrias. Pues nosotros buscamos alternativas también, este, pues hemos hecho ecotecnias. Eh, por ejemplo, una ecotecnia fue de recolectar agua de lluvia, eso quedó en Michan, fue una cisterna. Y en San Rafael, pues aún estamos terminando de construir una, este, un sutrane que es una, un sistema único de tratamiento de agua, aguas así, domésticas. Derecho de los pueblos agricultores a conservar sus sistemas comunitarios de riego libres de contaminantes. Porque de antemano al sanear el río, todas esas aguas ya, ya tratadas, ya se aprovecharían en el campo y ya se absorbería menos los, la humedad de los mantos friáticos. O sea, todo el mundo saldría ganando. Que una, una cosa es como valorar nuevamente el sentido del agua, como que no es una mercancía, que no es algo que solo me satisface ya, sin el agua como un todo, como una parte de nuestra vida y en nuestra vida, ¿no? que somos parte de ella y es parte nuestra. Entonces, pues claro que es importante porque nuestra naturaleza nos las dio Dios y para cuidarla, no para destruirla. Entonces, pues si él no los dio con ese fin, pues yo creo que al ratito, pues ¿qué? ¿qué le vamos a decir? Pues aquí está, pero todo deteriorado. Derecho a la consulta previa e informada en su carácter de pueblos originarios de futuros corredores industriales en sus territorios. Creemos también que, que otra de las cosas tiene que haber como tiene que hacerse válido el principio de precaución. No tienen que ser las comunidades las que tienen que demostrar que les está afectando todo ese entorno, sino que tienen que ser las autoridades quienes deben de decir a la comunidad que eso no les va a afectar. También tiene que haber un diseño del, del territorio. Pues están las industrias en medio de las casas, este, los canales de riego pasan a cielo abierto, un canal de riego en medio de la industria, esta agua se utiliza para riego de cultivos, no hay un ordenamiento de nada. El derecho de los pobladores de la región del río Atoyac a exigirle al Estado ni una empresa contaminante más, ni un enfermo más, ni un muerto más. Hay un desequilibrio ecológico mundial. Y que eso nos está arrastrando un desastre. Que ese desastre va a acabar con nuestra vida. Si al final de cuentas nosotros estimamos nuestra vida, nuestra gente, nuestra familia, nuestras comunidades y nuestras raíces, luchemos por ellos. Volver a tener a nuestro río como hace 30 años, pues es una ilusión a la mejor. Pero sí se puede, se puede. Nada más que los gobiernos, tanto estatal, municipal y federal, cumplan con su obligación. El derecho a seguir siendo pueblos habitantes de un territorio que preserve condiciones para continuar tejiendo su historia de vida y no para el desplazamiento forzado de su identidad a cambio de desesperanza, migración, enfermedad y muerte. Ahora yo quisiera que se unieran, que participáramos, que se organizaran y que lucháramos para que ese río vuelva a tener vida para que esos niños que vienen en generaciones puedan sonreír y puedan ver todavía los árboles, el canto de las aves, el amanecer de un olor a cilantro, a, ave, a cebolla, a verdura, a vida y ya no a muerte. Conmigo.